Amigas y amigos, bienvenidos al curso de emprendimiento cultural y creativo. En este momento comenzamos nuestro video número 6 de modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? La verdad es que hay infinidad de definiciones de modelo de negocio desde hace muchos años. De hecho, el primero que habló de esto fue Porter en, en los años 90. Pero yo me quedo con una que, la verdad, es un híbrido de varias eh, definiciones, la cual eh, permite no solamente pensar en un modelo de negocio para empresas, sino que también incluye a las personas. Es la estrategia con la cual una persona o empresa genera riquezas. Es bastante simple. Es una estrategia, primero. Es una fórmula ¿no? que tienen las personas o las empresas para generar ingresos, para generar beneficios, para generar riquezas. Y las riquezas no solamente pueden ser riquezas económicas, sino que también pueden ser de otro tipo. ¿no? Lo cierto es que cada vez que se genera valor, se agrega valor eh, de un negocio que, que tenía una valorización 1 y, y logra una val valorización 2 o más, eso es generación de una riqueza. Hace unos años ya, un poco menos de ocho años tal vez, eh, se puso muy de moda el, un libro que se llama El Generador de Modelos de Negocio, que está aquí en, en la esquina superior. Ese libro eh, cambió bastante el modelo de cómo se veían los, mod los modelos de negocio, valga la redundancia ya que eh, plantea de que el, la metodología anterior, que era el plan de negocio, ¿no? que aún existe, pero es un documento tan extenso, tan largo el plan de negocio, y cuesta tanto dinero y cuesta tanto tiempo hacerlo, que deja de ser eficiente en una sociedad económica como la actual, en los mercados actuales, donde todo es tan rápido y todo es tan cambiante el plan de negocio finalmente se demoraba promedio seis meses en, en realizar un documento de ese tipo para que cuando termina ya todo lo que planteaste como hipótesis está obsoleto. Entonces eh, los creadores del de modelo este pensaron cómo en una hoja, y en una hoja de carta por decirlo de alguna forma muy estándar, podemos imaginarnos una estrategia de generación de riqueza, de tal manera que podamos verlo rápidamente y podamos eh, eh, rápidamente también darnos cuenta si tiene, si tiene sentido o no tiene sentido, si no rompemos la hoja y hacemos una nueva. Ese es el concepto de, del Business Model Generator, para que... Cada vez que tengamos una idea de negocio, la plasmemos rápidamente en una sola hoja a través de nueve módulos. Y los, los módulos que están acá están dibujados, está bien simpático este, esta imagen. Y sería bueno partir siempre por el centro. Nuestra vieja amiga, la propuesta de valor, que fue nuestro video número 2. Oh, perdón, nuestro video número 3 y en él pudimos ver nosotros qué soluciones entregábamos, ¿se acuerdan? qué soluciones le entregábamos a un cliente súper, súper importante entender que la propuesta de valor es cómo le agregamos valor cómo le resolvemos algo a un cliente si esta propuesta de valor puesta aquí en el canvas que se llama este lienzo, ¿no? Se le reconoce como el canvas. No queda bien hecha, no está bien determinada, no está bien pensada como solución. Créanme, hacer este ejercicio del de canvas no va a servir de mucho, no te va a agregar ningún valor. Lo interesante es cuando un, tenemos una buena propuesta, y ya la trabajamos, así que eh, va a ser bienvenida en este módulo central del canvas, ¿Cierto? la propuesta o las propuestas que tengas, si tienes más de una propuesta, entonces tienes más de un modelo de negocio probablemente, así que yo te recomiendo que eh, por cada propuesta armes uno de estos. Luego vamos a mirar el cliente, que es la razón de todo lo que podemos hacer, el cliente, el segmento, la audiencia. Recordemos que estamos en el juego de generar riqueza, más allá del juego de construir obras, de crear obras, ¿no? Estamos separando el artista del emprendedor aquí... ...que pueden convivir en una misma persona y en un mismo ambiente... ...pero para, para este curso estamos hablando del emprendedor. Eso nos quedó claro, ¿cierto? Ok. El cliente es a quien le vamos a resolver una necesidad. Es muy importante también conocerlo, ¿ya? En todo el camino que hemos hecho de estos videos... Hemos, y de este curso de emprendimiento cultural y creativo hemos estado atendiendo a nuestro cliente conociéndolo, indagando, investigándolo siendo empático con él cuando estamos trabajando en el design thinking entonces sabemos cuáles son sus necesidades recuerdan las frustraciones, la alegría, el trabajo del cliente reconocemos todo eso, está ahí donde dice cliente ¿no? y nuestra propuesta de valor es Cómo solucionamos esas necesidades que tiene el cliente. Luego, tenemos que pensar en los canales de distribución. Es decir, ¿a dónde, desde dónde nos conectamos con ellos. ¿Dónde, eh, en definitiva, dónde nos encuentra el cliente. ¿no? Y les voy a poner un ejemplo... Bastante manoseado tal vez, pero puede que sea nuevo para ustedes. El pan. El pan. ¿Dónde se vende pan? Obviamente me van a decir en las panaderías, ¿cierto? Y si yo les pregunto por el pan de molde, no sé cómo le llamarán en otros lugares, pero este pan cuadrado, rectangular, no y que viene cortado eh, quirúrgicamente, ese pan no lo venden en panadería sino que lo venden en supermercados. Y el canal de distribución de ese pan es supermercado. Claro, porque tiene más larga vida, porque no es un pan que dura un día, sino que puede durar una semana en góndola. Entonces, eh, el canal de distribución del de pan de molde es distinto al canal de distribución del pan fresco. Tenemos que pensar lo mismo nosotros, en, nuestros, eh, en nuestras soluciones. ¿Cómo llegamos al cliente? Llegamos por el método simple, eh, por el método común, me quería referir. ¿Cómo llega al cliente un pintor? Podría ser cierto golpeando puerta a puerta, podría ser eh, a través de un, de un centro cultural, de una exposición, de una galería de arte. Pero fíjense cómo va creciendo los canales cuando le ponemos innovación. He visto mucho artista que hoy día vende sus obras a través de YouTube. Sí, a través de YouTube. ¿Cómo lo hace? Agregándole valor a su obra. Es decir, que él muestra todo el proceso de creación de la obra, filma con una, debe ser con el mismo computador o con un celular, va firmando el día a día de cómo va tomando forma esa obra hasta que la terminó. Eso queda en YouTube como un material eh, único, ¿cierto? Y puede vender esa obra con un valor mucho más alto por varias razones. Primero, porque está el valor agregado de cómo fue eh, creada esa obra. Y segundo, que todo el mundo después puede reconocer la obra porque... Quien le compró puede puede ver en el link cómo se creó y entonces eh, esa obra puede costar un, mucho más dinero porque tiene un mayor valor, solamente porque el canal de distribución eh, fue distinto. ¿no? Vamos poniendo innovación en estas cosas. La relación con el cliente. La relación con el cliente es de qué forma se genera el vínculo con el cliente y eso debe ser muy muy claro, puede ser personal, puede ser automática, puede ser de autoservicio, puede ser de suscripción, puede ser de cobro de licencia. Lo cierto es que es muy necesario que tengas claro cómo, cómo te relacionas con el cliente. Por supuesto, como somos gente muy con un ámbito social muy, muy definido vamos a siempre preferir eh, de manera personal, cierto generando vínculos emocionales, está bien pero para vender eh, una canción para vender un track eh, puede ser bastante automático a través de iTunes, a través de, de Netflix si, si tiene un, una película a través de Spotify, qué sé yo piénsalo bien Cómo va, a ser tu, tu, cómo va a ser tu canal de distribución y por ende cómo va a ser la relación con tu cliente vamos ahora hacia la izquierda ah, eh, sí bien digo vamos hacia la izquierda ya y vamos a ver las actividades clave es decir qué cosas tienen que ocurrir qué acciones debo generar para que la propuesta de valor se pueda llevar a cabo eso es muy importante porque probablemente tengo que generar mi página web tengo que generar un stock tengo que tener una tienda ¿es necesario tener tienda? pregunta, puede ser una tienda virtual y te necesito hacer promoción necesito comprar eh, recursos materiales si, si mi trabajo es físico necesito tener un blog no sé yo necesito tener eh, canales de Hacer estos videos, ¿no? Para poder llegar a ustedes eh, a través de lo que de lo que me gusta enseñar, que es mi propósito, por cierto, que es mi causa. Luego los recursos clave. ¿Qué recursos necesito para que eso ocurra? Cuando uno habla de, de recursos clave y cuando habla de actividades clave hay una relación eh, entre las dos cosas. Porque una cosa es, por ejemplo, actividad clave producir, vender, generar un material de soporte. Pero otra cosa es cómo paro eso, cómo, cómo le doy forma a esa, a esa actividad, a esos verbos. ¿no? Y los recursos clave por lo general van a ser eh, los recursos humanos, recursos físicos, materiales algunos recursos intelectuales y por qué no decirlo también los recursos económicos y cuantificar cada uno de ellos para saber cuánto debo invertir en estas acciones claves no en estas actividades claves la estructura de costo no es otra cosa que cuantificar los recursos claves que permiten generar actividades claves y esa cuantificación eh, es muy necesaria muy muy necesaria Está de más decir que tenemos un paradigma que la gente, el arte y la cultura, es mala para el Excel, ¿no? Cuando yo creo que es todo lo contrario, es, es un mero bloqueo intelectual, o social, ¿ya? El Excel es tan matemática como, como la música, es tan matemática como, como el, la distribución del espacio, eh, es tan matemática como el, el uso del tiempo y... y y el recurso, no, no es otra cosa. Solamente que lo llevamos a un común denominador que son números. Así que sequémonos un poco el, el, el paradigma de que somos malos para los números, por favor. Eso nuevamente tiene una estructura de costo. El cual nos va a permitir saber cuánto dinero necesitamos gastar. Para entender cuánto dinero vamos eh, vamos a Generar. De aquí es súper simple, o sea, los costos, los ingresos menos los costos te van a dar tu margen de ganancia. Por lo tanto, es tan necesario saber los costos porque así sabes cuánto cuánto tienes que gastar. Cuánto tienes que gastar para saber cuánto vas a ganar. En este ejercicio también tenemos hacia la izquierda las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas son claves, siempre van a haber alianzas estratégicas. Porque Siempre va a haber alguien que te va a permitir ayudar en la venta, te va a permitir ayudar a llegar al canal de instrucción, te va a permitir ayudar a completar las actividades o recursos. No estamos solos, eso es súper importante, saber. Eh, y las alianzas estratégicas pueden ser de distintas formas, puede ser eh, tanto un, un coach, puede ser un socio estratégico, puede ser un... Puede ser un, una persona que está interesada en invertir, pero primero te da buenos consejos. Puede ser una institución que te permite llegar a sus clientes, ya, para, para que luego a sus clientes le puedas vender lo que tú quieres, también lo que tú ofreces. Puede ser, etcétera Siempre hay alguien que, una institución o una persona que, que es una red de apoyo necesaria, para que para que todo esto se por lo menos se acelere, ¿no? Para que para que ganemos tiempo en, en, en el proceso. Y finalmente, los ingresos. Finalmente, no porque no sean importantes, sino que porque eh, en, en los ingresos me quise detener un poco, ya que no es casual que tengamos que resolver todos los anteriores problemas puntos para poder entender eh, cómo tenemos que ganar, cuánto tenemos que ganar. Aquí hay un problema siempre que no sabemos cuánto queremos ganar, ¿cierto? Eh, pero cuando tenemos este ejercicio podemos visualizar mucho mejor nuestras proyecciones, nuestras pretensiones y por ende decir a... Ah, ¿Cómo tengo que resolver todo lo demás para poder generar los ingresos que necesito? Y además que tengo desvío forzado al, al ladito de los ingresos, los costos. Es decir, no puedo generar ingresos menores a mis costos, sino eh, estoy trabajando a pérdida. Tal vez hemos trabajado a pérdida toda la vida, yo muchas veces trabajé a pérdida. Pero lo cierto es que si queremos hablar de sostenibilidad económica, justamente tenemos que hacer lo contrario, tener más ingresos que costos. Les recomiendo, y espero que lean, el libro Tu modelo de negocio. Es, es la segunda parte, digámoslo así, del libro eh, Model, eh, Model Business, Jerry Nathan, que, que está escrito especialmente para entender el modelo de negocio de personas. Podemos, muchos de los que estamos en este momento eh, viendo este video podemos tener empresas, pero también tenemos un modelo de negocio como persona. Y muchos otros son independientes y son eh, eh, trabajadores individuales. Por lo tanto, este está súper bueno porque permite mirarlo desde las dos perspectivas. Pero sobre todo desde la perspectiva humana, que es lo que más me interesa a mí. No, es, eh, no tiene esta distancia de lo humano que significa eh, los modelos para instituciones. ¿no? Y es básicamente... Pretende lo mismo. Si te das cuenta, tiene las mismas claves, todo igual, pero eh, te lo pregunta todo en primera persona. Cuando hablamos de la propuesta de valor al medio, que aquí le llama valor añadido, la pregunta es, ¿qué ayuda ofreces? Cuando estamos hablando, ¿qué ayuda ofrece? Es decir, ¿cómo estás pretendiendo solucionarle un problema a alguien? ¿no? A este otro lado, al cliente, ¿a quién ayudas? Cómo te relacionas es, es muy similar, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de relación que tienes con él? ¿Cómo te conocen eh, y, y, y qué medio utiliza? Hay un tema importante que se me olvidaba. En el cómo te relacionas, muy importante, es cómo cobras. Cómo generas el, la transacción, ¿no? Es decir, eh, de qué manera te va a llegar el dinero a ti, ¿no? Es súper importante. ¿Qué obtienes de esto? ¿no? ¿Cuáles son los ingresos y beneficios? Ojo, importante, no solamente ingresos económicos, sino que también beneficios. ¿En qué, en, qué, ¿En qué tú te beneficias con el beneficio que le estás otorgando al otro? ¿Cómo en definitiva se devuelve, ¿no? eh, se devuelve la intención? ¿Qué haces en eh, actividad es clave? ¿Quién eres y qué tienes en los recursos? Esto es súper importante porque también permite entender los recursos propios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las competencias, la personalidad y los intereses? Ya, yeah. aquí está eh, también tu propósito, es parte de tus recursos, muy importante. ¿Quién te ayuda y qué das? ¿Qué entregas, qué otorgas para obtener beneficio? Esto quisiera que lo hicieran ustedes, amigos y amigas. Eh, les dejo un par de ejemplos que están en el libro, ya como por ejemplo un, una persona, un músico, que en este caso es Hind, es eh, una cantante, eh, y que muestra el, el negocio tradicional de los músicos eh, o de los sellos discográficos, ¿no? eh, Versus los nuevos, eh, el nuevo modelo de negocio de un sello discográfico. Que significa ya no solamente eh, generar comunicación con los músicos como propuesta de valor, sino que también tiene que ver con inspirar, eh, entretener a los fans, ayudar eh, con anunciantes, ¿ya? llegar a, a, a otros públicos deseados, muy de nicho. Este, analícenlo, mírenlo, véanlo en el video, le ponen pausa para que lo puedan mirar con más calma. Y está todo muy bien explicado en el libro. Este otro ejemplo también de un locutor de radio. Que pasa de ser locutor de radio a, a locutor o, o entrevistador en, en medios. no Se amplía esto ya, eh, con los elementos con los nuevos elementos que le está agregando. También le pueden poner pausa y poder eh, interiorizarse más. Entonces yo les pido que armen este lienzo personal del modelo de negocio o de empresa, si ustedes están, son empresas, uno por cada una de las propuestas que están trabajando, si, ten, si tienen dos propuestas eh, hagan los dos y eh, me lo envían para que lo podamos eh, trabajar en conjunto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.